Gracias, presidente. Buenas tardes, ministra. Eh, nuestra pregunta es muy concreta. Ante correos electrónicos en los que se insulta como puta a la presidenta del Gobierno de Navarra por parte de militares formados en la Academia de Zaragoza con motivo de la organización y realización de un acto que solo buscaba la justicia, la memoria y la reparación de personas que han sido víctimas, conforme a la Ley Foral 16-2015 de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha y funcionarios públicos. Piensa tomar alguna medida de investigación y depuración de responsabilidades respecto a estos insultos. El Ministerio de Defensa. Gracias, eh, señora Ministra. Sus respuestas en diferido siempre dejan muchas explicaciones pendientes para lo que va a pasar después. Eh, concretando en el tema. Y aguaré silencio. Gracias. Concretando en el tema, ¿ha llamado usted a la presidenta del Gobierno de Navarra para solidarizarse sobre esta situación? ¿Se ha comunicado con ella para decirle lo que opina de este tema? Por favor. ¿Habría actuado usted con la misma seriedad o con la misma pasividad si unos funcionarios públicos, aunque fuesen jubilados, se refiriesen con estas mismas palabras a la reina Leticia? o a la despechada reina emérita, o a la infanta que no sabe lo que firma. Por favor, señores. Señoría, guarden silencio. ¿Merecen para usted el mismo respeto todas las instituciones? O, ¿O unas sí y otras no? Le queremos recordar, señora ministra, que estas personas que han realizado estos graves insultos, aunque sean militares jubilados, son personas que han portado armas y que tienen mucha influencia en otras personas que portan armas también. <risa> Hacen unas graves acusaciones a la presidenta del Gobierno de Navarra y a los asistentes, entre los que me incluyo, a este acto que se hizo de memoria y reparación. Señora ministra, en defensa de los valores democráticos y de la democracia, tiene que haber elementos sancionadores para este tipo de personas que, aunque estén jubiladas, que estén dentro de la juris jurisdicción o de la legalidad. Si no hay una normativa que regule esta situación, sí que le rogamos que nos lo diga para que juntos podamos legislar y crear un marco normativo que regule esta situación, porque consideramos que en un sistema democrático no puede haber que pertenezcan a un rango militar y que falten el respeto de esta manera a las instituciones elegidas democráticamente por los navarros. Muchas gracias.